de los temas que más se ha planteado en los últimos meses es la economía del país. Los ciudadanos comentan sobre el tema, hay inestabilidad económica, no la hay, cómo van a ser los siguientes años, cómo va a ser este 2020 y en base a eso también los candidatos sus propuestas. ¿Quién mejor que el ministro del área para hablarnos sobre la realidad de la economía boliviana? Permítame saludar por favor al ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, José Luis Parada. Bienvenido al programa, un placer tenerlo en el estudio. Priscila, un gusto estar aquí en el estudio de Cadena. Bueno, le decía yo, Extracámaras le tocó una cartera muy difícil en un momento muy complicado en el país. ¿Cómo está la economía de Bolivia? Bueno, eh, yo creo que hay que separar en tres etapas. La primera que viene del 2006 hasta el 2014, en que hay un aumento permanente de precios de hidrocarburos, Precios de minerales, como también precios de los commodities como soya, azúcar. Y eso le da al país un ingreso de casi cinco veces más eh, ingreso que lo normal, que otros, que otros gobiernos. Pero a partir del 2014 hay una caída. Hasta el 2014 nos, nos dijeron que la economía estaba blindada. Claro, estaba blindada porque tenía precios altos de materias primas, la producción de hidrocarburos había subido un poco pero en general a partir del 2014 comienza a caer el tema de la producción de hidrocarburos y también el precio de las materias primas a nivel internacional y se comienza a ver una reducción de lo que son los ingresos, sobre todo de hidrocarburos que caen más del 60% y afecta también a todas las, a todas las instituciones, a más de 370 instituciones públicas y el gobierno no toma, el gobierno del MAS no toma ninguna medida. Sigue endeudándose y sigue un poco gastando en proyectos que no tenían una rentabilidad asegurada. Entonces, estos dos periodos que el gobierno debió considerarlas como una, dos etapas distintas y no seguir en el discurso del gasto, hace que se comience a presentar un déficit desde el 2014 y ahora, en 2019, hemos tenido seis años de déficit fiscal justamente por este tipo de gasto. Aparte, hemos tenido cinco años de déficit comercial porque también se toman políticas totalmente equivocadas y hasta cierto punto yo diría cavernarias, porque ¿cómo le va a poner usted cupo a la producción de soya? Si el 20% de la producción cubre su mercado interno, ¿por qué tiene que tener cupos de exportación al 80%. ¿Cuál era el objetivo haciendo un análisis, ministro, en ese momento? Mire, lo que yo creo que es una falla de percepción y sobre todo una falla de análisis total, y creo que un problema principal es el tema de falta de liderazgo. El liderazgo que tenía el señor Morales iba a una cuestión estrictamente política. No le interesaba tener proyectos analizados a fondo, que cuenten con estudios a diseño final, era un manejo discrecional de los recursos, de acuerdo muchas veces a comentarios que le llegaban e iniciaba ciertos proyectos. Solo le voy a dar el ejemplo de la planta de urea y amoníaco. Esa planta de urea y amoníaco debió instalarse en la frontera con Brasil, debió estar o en Puerto Suárez o a lo mucho Villamontes o Santa Cruz, porque están dadas todas las condiciones y tenía el acceso, tenían el gas. Sin embargo, por una decisión política la llevan a Bulo, Bulo donde se aleja de los principales mercados 800 kilómetros. O sea, ya pierde competitividad la urea y el amoníaco, que el mercado principal es Brasil. Mato Grosso del Norte puede consumir, si se plantea la totalidad de la producción de urea y amoníaco, el 20% es lo que ellos captan y todavía faltaría un 80% más. Entonces, se aleja de los mercados y son más de mil millones de dólares en esa inversión. Y que también va sucediendo lo mismo cuando se caen los ingresos. Y aparte, que no se hace una inversión clara en reponer todo lo que son las reservas de gas. Las reservas caen, al final se vuelve un misterio. Se está haciendo un trabajo ahora para determinar claramente cuál ha sido la verdadera capacidad de las reservas y poder cumplir con los convenios con Brasil. Y aparte, a partir del 2017-18, busca el gobierno negociar con Brasil un nuevo contrato. No se dan las posibilidades y se mantiene el contrato de 30 millones de metros cúbicos de gas. Por lo tanto, a partir de ahí, si se mantenía ese contrato, automáticamente en este momento estaríamos pagando en multas casi el 50% de la renta petrolera. El gobierno había perdido la capacidad de negociar con Brasil un nuevo contrato. Es por eso que cuando toma el mando la presidenta Yanine Áñez, lo que hace es comenzar a negociar justamente este sector de hidrocarburos, este convenio, porque beneficia a más de 370 instituciones públicas, entre universidades, municipios, gobernaciones, e iba a ser un problema muy complicado. Se negocia el convenio con Brasil en menos de dos meses y se rebaja de 30 millones de metros cúbicos de gas aproximadamente a 18 millones de metros cúbicos de gas, casi un 30% menos, pero eso hace factible y nos evitamos todas las multas y se consolida el tema del convenio. Ahora estamos con, también con la Argentina viendo por qué hay un consumo fuerte y más el consumo interno que hacen que el tema de los hidrocarburos esté controlado en este momento y se está viendo con Argentina. Seguramente vamos a empezar para tratar nuevamente el tema del gas. Esta forma de administrar los recursos incorporando proyectos, por ejemplo, desde el 2014 que caen los ingresos, el 2015, ¿cuál era el concepto que manejaba el gobierno? Primero, que los recursos naturales era de beneficio para el pueblo boliviano. Segundo, de que estos beneficios tienen también que tener más trabajo, más empleo para los bolivianos y aquí hay un proyecto que es el Tren de Cochabamba, en el cual usted, si se acuerda, dijeron que había un crédito externo de unas empresas españolas y después una empresa suiza. Resulta que el 2015 teniendo un déficit de más de 6.9%, el gobierno decide financiar con plata del Tesoro General de la Nación, habiendo necesidades en salud, habiendo necesidades en educación, habiendo otras necesidades, decide asignar los recursos del Tesoro General del Estado y no es a una empresa boliviana, siendo plata del Tesoro General del Estado, es a una empresa española, a una empresa suiza, que trae el material rodante, que son los vagones de Bielorrusia. Y también el otro discurso era que había que apoyar a la patria grande, Latinoamérica. Y en este caso, a los que debió apoyar es a Brasil y Argentina, que eran los que compraban el gas. Sin embargo, se van a comprar estos vagones a Bielorrusia y no se hace un trabajo que se podía hacer con empresas bolivianas y comprándole a Brasil o Argentina en un proyecto mucho más barato. Porque la tecnología que tienen... Estos vagones de Cochabamba todavía está en duda porque puede ser que de aquí a tres años no estén funcionando. Se está haciendo un informe técnico y ya había un informe de que determinaba que los costos no eran los mejores, un estudio que hizo una empresa española. Y así vamos analizando varios proyectos. Ya estaba en carpeta, por ejemplo, el proyecto de la fábrica de polipropileno. Cuando todo el mundo está abandonando el plástico, ellos querían invertir más de 2 mil millones de dólares en lo que era la planta de polipropileno. En Tarija, ¿no? En Tarija. Y aparte que la planta separadora de líquidos nunca trabajó con más del 20 25 por Por lo tanto, fue todo un fracaso el tema de los hidrocarburos. Entonces, uno de los problemas principales que se tiene que corregir es, primero, entrar en un programa de exploración serio y generar otra vez los recursos y garantizar el gas para el mercado interno y también para lo que corresponde, lo que se envía mediante convenio a Brasil y Argentina. Ahora, hablando sobre el tema de las reservas, ¿cuál es la realidad de Bolivia sobre las reservas internacionales? Porque era algo que también resaltaba el anterior gobierno, ¿no? A ver, lo que pasa que aquí, el 2014, el pueblo boliviano vota y le da la mayoría de los dos tercios pero también coincide con la caída del precio de materias primas y ahí decide el gobierno del MAS la reelección, eh, la reelección indefinida y comienza a hacer una gestión, como la anterior que tuvo, una gestión estrictamente política. Lo que decía el líder, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cumplía al pie de la letra sin analizar si realmente habían los recursos, si realmente era rentable. Y ahí hay una falla fundamental en lo que es la orientación en el tema económico. Y se comienza a hacer un gasto dispensioso con tal de cumplir con los objetivos políticos, programas políticos, no así proyectos de rentabilidad asegurada o atender el tema de salud. En el 2015, previo al 21F del 2016, aumentan ficticiamente 30% a todas las instituciones públicas desde agosto del 2015 hasta marzo del 2016, 30%. Y muy sueltos de cuerpo del Ministerio de Hidrocarburos y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dicen nos equivocamos en la proyección de ingresos, les hemos dado durante siete meses más de, les hemos dado más de 30%, por lo tanto se lo voy a quitar y el 2016, Priscila, le quitan más del 30% a todas las eso es un manejo discrecional de la Hacienda Pública y lógicamente es un problema que le crearon a todas las instituciones que en este momento tuvieron que tomar medidas de una reingeniería financiera, sacar gente, cortar proyectos y con la caída de ingresos, lógicamente hasta el 2019 se han tenido un problema muy complicado. En esa bajada desde el 2009 de ingresos, van por el camino fácil de caerle a las reservas internacionales netas. Las reservas internacionales netas son el ahorro de los bolivianos, por lo tanto, eso no debió tocarse y comienzan a financiar todos estos proyectos para ENDE, también para yacimientos, que son proyectos que no tienen una rentabilidad asegurada y son más de 7 mil millones de dólares que se prestan del Banco Central y disminuyen de las reservas internacionales netas. Se ha frenado esa caída, estamos en 6.500 millones de dólares en este momento, porque hubo una caída desde 15.000 millones hasta 6.500. ¿Desde este qué desde, desde el 2015 hasta el 2019. Es importante. Porque es importante porque al caerse los ingresos del país por los precios de materias primas, el gobierno debió tomar algunas medidas para, primero, no meter estos proyectos faraónicos y que no tenían ningún tipo de financiamiento externo, porque si usted tiene a 20 años un crédito, es fácil manejar la ejecución, el tema de inversión, el tema de crecimiento. Pero si lo va a utilizar del Tesoro General del Estado, donde estos recursos del Tesoro General del Estado tienen prioridad, primero, para pagar sueldos de salud, de educación, 11% salud, eh, 30% educación, el 18% para pensiones, 6% Fuerzas Armadas, 6% Policía y es un mínimo que sobra, 20% que va a municipios y 5% también que va a universidades. Irresponsablemente comenzaron a meter proyectos al Tesoro General del Estado en época de campaña a firmar convenios sin tener el respaldo de estos recursos. Entonces, lo que se ha hecho, esta tendencia del déficit fiscal que empieza el 2014, crece de 3.4 a 8.10, 2.3 veces más el déficit. ¿Por qué? Porque comienzan a agarrar plata de las reservas, comienzan a agarrar plata de la deuda, comienzan a agarrar plata de las regiones, porque le, le confiscan el IDH a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades para el Fondo de Exploración de Yacimientos, cuando la producción se cae. O sea, todo contrario a lo que es un manejo serio de las finanzas públicas del país. Entonces, cuando caen, en este caso, las reservas internacionales, lo que hace el, el gobierno al entrar la presidenta Yanine Áñez, hacemos un recorte para estos proyectos hasta analizarlos, qué es lo que está sucediendo, su rentabilidad y su impacto realmente en la población boliviana. Y bajamos el déficit porque en 10 meses tenían 5% del 2019. Si seguí esa tendencia el déficit podía llegar hasta 9.5%. Reducimos a 2%, por lo tanto es 7.2% y volvemos al 2016. Ya hay una primera reducción de una variable que era principal. Lo mismo sucede con, el comer, con la, la balanza comercial. Se baja de 1.100 millones de déficit aproximadamente a 870 millones. Es la segunda variable. Y la otra variable, que es la que hay que tener mucho cuidado, es que se reduce la inflación a 1.47. Entonces, las tres principales variables de gasto se comienzan a controlar y creo que de aquí en adelante se va a tener un uso racional de estos recursos, se convierte en una gestión estrictamente económica y financiera en base a los beneficios del pueblo boliviano. Y la primera medida que toma el gobierno del, de la presidenta Yanine Áñez es globalizar y juntar el presupuesto del 10% para salud, que era un anhelo de estuvo el padre Mateo, estuvo todo mundo reclamando, porque Priscila había un desequilibrio en salud. Todos los problemas que tenemos es porque en 50 años nadie le puso plata al sector de salud. Peor en los últimos 14 años que hubo 5 o 6 veces más plata, 5 veces más deuda, pero la salud no fue atendida. Y se desespera el gobierno cuando ve que las encuestas dicen el tema de salud es un problema crónico eh, y largan el Seguro Universal de Salud. Entonces, ¿qué se ha hecho con el Ministerio de Salud por instrucciones de la Presidenta? Hemos revisado todos los gastos que hay en salud, se han globalizado y tenemos un solo eje ordenador presupuestario y de servicio, el Seguro Único de Salud. Pues porque hasta el 2018, Priscila, 51% de la población boliviana no tenía cobertura financiera de salud. Quiere decir que 5.6 millones de personas no tenían ninguna cobertura de salud. Cuando todo mundo decía, la economía está blindada, no tenemos problemas, esto es un éxito, el modelo es exitoso. Pero estamos viendo en las cifras que el modelo no era exitoso para el pueblo boliviano, era exitoso para unos cuantos gerentes, estaban haciendo y cumpliendo órdenes de un caudillo que no tenía la menor idea de lo que sucedía en la economía. Ministro, hablando sobre el 10%, cuando usted hacía esta distribución a detalle de cuánto es a salud, Fuerzas Armadas y demás, uno diría, si todo está tan bien distribuido, ¿de dónde vamos a sacar para que salud tenga el 10%? ¿A quién se le quita para que tenga 10% salud? Todo lo que está en este momento inscrito y que estaban con proyectos de tipo político, por ejemplo, por un lado, pago de extranjeros, algunos proyectos específicos sin ningún impacto. Había, por ejemplo, de apoyo a un bono, que habían, por ejemplo, en algunos lugares donde un médico en las seis horas de trabajo atendía a una o dos pacientes. Entonces, no había una utilización real del tiempo de los Eficiente. médicos. Eficiente. Entonces, lo que se está haciendo es que esos programas que... Habían 50 personas para atender, por decir, 200 pacientes en un mes o 300. Todo eso se está incorporando a los servicios en el primer y segundo nivel, que son los municipios y sobre todo los más pequeños, para atender todo lo que se refiere al seguro único de salud. Entonces, hay una redistribución y aquí los sedes también tienen que hacer una revisión de todos los ítems que hay. Porque ha habido mucha discrecionalidad en los 14 años de poner ítems en cualquier lado y muchas veces no de médicos, sino de otras carreras que no tienen que ver nada con la salud. Yo creo que los recursos están ahí, pero lo que se va a hacer es una gestión eficiente y distribución de acuerdo a los hospitales donde están ubicados y de acuerdo a la población Priscila que hay que atender. Porque muchas veces por cuestión política... Mandaban médicos donde no los necesitaban y eso es lo que de una o de otra manera, ese 10% que se ha llegado a reunir, utilizado eficientemente, creemos nosotros que podemos ir dando solución parcial toda, todavía, porque en siete meses de un gobierno de transición no vamos a solucionar lo que en el país los distintos gobiernos, no solo el más, sino todos, no atendieron la salud como debería haber sido. Por lo tanto... El eje ordenador presupuestario es el Seguro Único de Salud y también en el tema presupuestario es el Seguro Único de Salud. Y los médicos van a tener que estar alrededor del Seguro Único de Salud y todos esos satélites que teníamos por un lado, por otro lado, como programas que no le llegan a la población. O sea, haciendo referencia a médicos Mi Salud, este tipo de programas. Efectivamente, porque eso pierde el concepto de todo lo que es el tema de salud. Vamos a atender, por ejemplo, en este momento estamos en un problema muy complicado porque el dengue se ha disparado en Santa Cruz. Creo que estamos por el 60% en Santa Cruz de los Histórico, enfermos ¿no? de dengue. Es la epidemia en este momento más alta que tenemos en los últimos 70 años. Y lógicamente han colapsado el tema de los hospitales. Porque aquí también, pongo el ejemplo de Santa Cruz, el 92 usted tenía 1.3 millones de personas. Ahora tenemos 2.6 millones hasta el 2012 y ahora somos 3 millones y medio. Son los mismos cinco hospitales, Priscila, de, quinto, de, de tercer nivel. Por lo tanto, 50 años nadie invirtió en salud. Y lo que se está haciendo ahora es reordenar y dejar claramente sentada la posición con respecto a el nuevo gobierno, tenga toda la información, ubicación, inversiones en salud, Cosa que puedan hacer un programa especial de la parte económica con los sectores principales. Si usted se acuerda en la anterior campaña, de las entrevistas que yo vi de usted en este set, nadie presentó una propuesta económica seria de ningún partido. Y eso usted lo puede verificar, revíselos en, en sus monitoreos, en todo. Nadie presentó una propuesta económica. Entonces, ¿cuál es la instrucción que habla en este momento la Presidenta? que tengamos toda la información y se puedan trabajar, el sector de hidrocarburos que tiene problemas. Donde hay un excedente, por ejemplo, es en el sector de energía, y ahí tenemos casi un 80, 90% de excedente en energía, de la que necesitamos. Entonces, pero no hay mercados. Ahora estamos viendo, se está haciendo un estudio, cómo conectamos con Brasil, con Argentina, porque pueden haber necesidades, porque ese es un potencial potencial un potencial muy grande de nuevos ingresos y también se puede empezar a pensar en un proyecto de transporte público eléctrico y así vamos bajando todo lo que es el, la subvención a los carburantes. Entonces, en el sector de energía hay que comenzar a trabajar y definir claramente una política para que el nuevo gobierno también pueda tomar todas las medidas que corresponde e ir solucionando este problema del transporte público. Cuando usted ve una inflación baja, es porque en Bolivia tenemos la facilidad de que se generan la mayor parte de la seguridad alimentaria, más del 70-75%. Y si damos un incentivo a lo que es la producción y nos sacamos esos pensamientos que hay de que los transgénicos son... ...para enfermedades, en fin, es una lucha con los ambientalistas... ...creo que todo el mundo en este momento tiene mejor rendimiento... ...por ejemplo en el maíz, en otros lados tienen 90, 100, eh, 100 quintales por, por hectárea... ...aquí tenemos nosotros casi 50%, entonces no hay el nivel de producción y productividad... ...porque tampoco le estamos dando la facilidad al productor... ...esa facilidad del 70% de tener alimentos facilita mucho. Y en transporte, que también es la, el otro componente que las familias bolivianas utilizan, están cubiertas con una buena subvención que es la que se va a seguir manteniendo. Entonces, tenemos bajos los precios de los alimentos y en el tema de transporte y hay relativamente un buen sistema de transporte, en, en algunos casos intermodal, inclusive a nivel nacional, que nos permite pensar de que si entramos en el tema de energía y aparte con la liberación del tema de la economía para poder negociar con China, con Estados Unidos, están viendo también eh, tasas preferenciales que se perdieron en su momento, creemos nosotros que hay un potencial productivo muy grande. Santa Cruz, por ejemplo, con el tema de la carne para China, los vinos que puede comenzar a vender tarija, puede, puede generar mucho más recursos que el propio... El propio gas. Entonces, pero si teníamos en 14 años una mentalidad, estar restringiendo a la empresa privada, estarlas de una o de otra manera, más que todo, sobrefiscalizando y presionando, ¿cuándo se deberían hacer los incentivos para tener un mejor mercado? Entonces, estamos garantizando, primero, la estabilidad económica y el crecimiento, que Priscila no es de ahora, hace 35 años, tenemos crecimiento y tenemos estabilidad desde 1985. Entonces, lo único que estamos haciendo como gobierno de transición es seguir en esa línea de crecimiento económico. Hemos propuesto 3.5 en el programa fiscal financiero y de esta manera llegar en condiciones favorables con un colchoncito para que el nuevo gobierno pueda asumir y no tenga ningún problema. Hemos cortado... ...todo lo que son los gastos superfluos. En el presupuesto ejemplo, general de la Nación... ...habían 10 ministerios que tenían asignados presupuestos... ...para gastar en lo que son pasajes, viáticos, alimentación... ...a no servidores públicos. No sabemos a quién pensaban traer que no sean servidores públicos. ¿Y Entonces, cuánto tenían designado? No Estamos globalizando en este momento mm. esa parte... No, ...no lo hemos sumado todavía, es lo que encontramos en el presupuesto... Hemos estado trabajando primero en el tema de salud, en el tema de los hidrocarburos, ver cómo se, se complementa con el tema de, del etanol. Pero estas partidas van a ser anuladas. No, no se están utilizando ninguna y no se van a utilizar ninguna de esas partidas para estos gastos. Por lo tanto, hemos bajado aproximadamente 2% del PIB que hubiera sido un problema para el país. Y consideramos nosotros que de esta manera vamos a seguir reduciendo en aquellos lugares sin afectar el tema de la liquidez, porque el otro tema es que el sistema financiero que tuvo una bajada en el tema también de liquidez ha recuperado en más del 100%, por lo tanto está estable las reservas internacionales, es un 16-17% del PIB y también nos da para unos 6-7 meses de importación, por lo tanto estamos dentro de los parámetros internacionales, factibles y favorables que se tienen como norma a nivel internacional. Ministro, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia daba referencia a algunas cifras, por ejemplo, que mil millones de dólares fueron retirados de cuentas y bancos entre octubre y noviembre del año pasado a raíz de la crisis y la inestabilidad que estábamos viviendo. ¿Cuál es el último informe que, que se tiene? Porque también Luis Arce, el exministro, decía empezaron a bajar las cuentas de ahorro, ya no hay depósitos. ¿Y cuál es la realidad que se tiene en torno a eso? Bueno, lastimosamente pues el ministro Arce Catacora y el presidente nos contaron una historia que la estamos viendo ahora y no se parece de nada a la realidad que ellos tenían. Economía blindada, no hay problemas, un déficit positivo. Yo no conozco la yesquera positiva, que me la explique de alguna manera el, el exministro Arce, porque el que está yesca no puede ser... En este caso es un déficit, el déficit es negativo porque usted no tiene sus cuentas equilibradas, es un principio económico fundamental que parece que en seis años no se dieron cuenta ni el presidente, ni el gabinete, ni ninguno de los que estaban mandando ahí, ni siquiera los gerentes, porque acuérdese que un empresario dijo de que habían un gerente que era el que tenía. Bolivia no necesita un gerente, Bolivia necesita un líder y un gobierno serio que administre los recursos en forma ordenada y sobre todo con inversiones, con retorno y no gastos superfluos para dar gustos a los egos de muchas personas. Entonces, en este caso hubo una bajada muy fuerte por la incertidumbre que se dio de 1.000 a 1.200 millones de dólares entre noviembre y diciembre, con lo cual la liquidez llegó aproximadamente a unos 3.700 millones, pero esta fue recuperando y ahora estamos casi en unos 8.500 millones con lo cual estamos llegando a lo que había en enero que estaba en casi unos 9.600 millones. La gente ha vuelto a, a tener confianza porque el país sí puede recuperar, pero tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para cortar todos estos gastos superfluos que habían de una gestión estrictamente política. Los depósitos de, de los bancos han vuelto a los normales y también el tema de inversión y todo lo que se refiere a los programas y proyectos que se vienen ejecutando, se comienzan a regularizar, porque ¿qué es lo que se ha hecho? Hemos hecho un inventario también de los recursos disponibles, tanto en, la, en el sistema financiero, el Banco Central, hemos incorporado profesionales de muy alto nivel, se le ha dado la independencia para el manejo monetario y que no sea un apéndice del Ministerio de Economía y Finanzas, y tenga la independencia para manejar una política monetaria seria, que es lo que se está viendo en este momento, y no hay ningún problema en el tema de los depósitos. Así que las noticias que pueda dar en este caso la o, nueva oposición, porque ahí también lo vemos de candidato, y ya no sé si habla como economista o como candidato, porque ese es el gran problema que se ha dado. Tampoco en su tiempo no se sabía si hablaba como masista o como ministro, pero como ministro... Creo que las finanzas no las manejó como debería ser, porque había seis veces más plata. ¿Tiene usted seis veces más salud? ¿Seis veces más educación? ¿Seis veces más seguridad ciudadana? Eso debería contestar definitivamente para estar hablando en este momento del tema económico. Ministro, por favor, se viene ya eh, el debate, el diálogo sobre el incremento salarial. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Se va a eh, trabajar en este diálogo tripartito que en alguna vez... ...que se había propuesto por parte de los empresarios? Sí, yo creo que acá tenemos que confiar en el pueblo boliviano. Nosotros, ¿qué, ¿qué es lo que vemos? Crecimiento, sobre todo, y estabilidad en 35 años. Y son ocho cambios de gobierno, vamos a tener un noveno. Yo creo que si tenemos controlada la inflación, tenemos controlada el abastecimiento de alimentos el tema del combustible subvencionado y no afecta el transporte y toda la economía está funcionando, creo que el aumento salarial en este momento, el país como está en, en, a nivel latinoamericano, está manteniendo esa estabilidad y esa perspectiva de abastecimiento sin problema. Creemos nosotros que tiene que ser tripartito, está la COP, Creo que ya hoy el Ministro de Trabajo ya anunció que van a presentar el pliego petitorio. Vamos a comenzarlos a analizar y se está haciendo un trabajo que el aumento salarial esté en el nivel acorde a la, a la realidad económica nacional y los esfuerzos que estamos haciendo también en otros sectores como el tema de salud para que el pueblo boliviano y los que tengan de alguna manera alguna enfermedad o necesiten de salud, la tengan gratuita dentro de lo que es el Seguro Único de Salud. Entonces, creo que en ese conjunto de análisis y discusiones que vamos a tener, creemos que lo único que buscamos es que no haya ni perdedores ni ganadores y el que gane es el país y la normalidad económica continúe a fin de que podamos nosotros entregar de una manera transparente y sobre todo con una estabilidad al próximo gobierno que viene, que ya tendrá en su programa todo lo que va a realizar, tanto en el tema económico, político, social, y eso establecerá un norte para el país. Ministro, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Espero que pronto me vuelva a visitar, porque hay muchos temas que sobre todo le preocupa a la gente cuando tiene que ver con el bolsillo de los bolivianos. No, no Priscila, y otro aspecto es que estamos haciendo seguimiento a todo lo que está pasando con el coronavirus. No estamos improvisando, se están haciendo los seguimientos respectivos en el tema del Ministerio de Salud, se están tomando las medidas y en el tema internacional seguramente ya tenemos algunos efectos en la economía, se está haciendo seguimiento y de acuerdo a cómo esté evolucionando este problema el coronavirus y en la economía internacional seguramente también vamos a ir tomando algunas medidas si es que llegaran a irse a salirse un poco ...de los límites que en este momento los tenemos totalmente controlados. Una potencia Pero como China tiene ya problemas económicos, ¿no? Lo que pasa es que el coronavirus ha distorsionado todo lo que es el funcionamiento de la economía. Estados Unidos también en este momento, por ejemplo, no acepta muchos chinos que vengan a, a Estados Unidos... ...y sus conciudadanos que llegan a veces los tienen en cuarentena, porque la entrada del coronavirus... A Estados Unidos, que si no me equivoco, hoy veía que había uno en San Diego, que por un error parece que sí es positivo el coronavirus, puede tener un efecto negativo. Entonces, todavía no hemos medido el impacto a nivel internacional, nadie lo ha hecho. Lo que sabemos que la OMS dice que recién en 18 meses podemos tener una vacuna. Entonces, hay que estar pendiente, el gobierno nacional está pendiente, es una de las instrucciones que ha dado la presidenta, que no descuidemos en absoluto para poder tener una salud de las mejores como tenemos en este momento, con todos los problemas que pueda haber, pero ya un tema como el coronavirus implicaría un gasto superior y un daño que esperemos no pase a mayores a nivel internacional, ni en Latinoamérica, ni en ninguna parte del mundo. Que así sea, ministro, de verdad, que así sea. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Un saludo y gracias por el espacio. Gracias. Tenemos recomendaciones, Ricardo. 22 horas con 38 minutos. Atención porque para estar bella en el carnaval, tu piel tiene que estar radiante, limpia y sin manchas. Drula, crema especial intensiva, antiedad con ácido de frutos y extracto de morera te ayuda en tu rutina de belleza. Acompaña con jabón Drula para potenciar el efecto, dando una piel lozana, sin granos ni espinillas y manteniendo la capa protectora de la piel. Drula, acompañándonos acá en A Todo Pulmón. Nos vamos a una pausa con la invitación a que siga con nosotros. Volvemos en breve con más actualidad.